¿Cómo andan? Dígame si se escucha bien, si se ve bien No sé si teníamos musiquita la última vez creo, creo que no Voy a poner ¿Cómo andan? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? Finalmente pude, pude hacer otro stream de estos De leer los libros Bien, creo que este es, este es el primer stream Así que tenemos, o sea, que tengo yo solo del cumpleaños, me parece. Creo que sí. Um, bien, tenemos un par de anuncios interesantes. Obvio, voy a hacerlos antes de, de, de continuar con todo esto. Mañana tenemos a Nurem. Eh, seguimos la aventura que la dejamos en un momento de super tensión. Uh, gracias por todos los comentarios que nos están dejando en YouTube. Vimos un montón de cariño por la aventura. Nos a alegra muchísimo, muchísimo que les guste. Uh, tu, tu, tu. El viernes tenemos el diferido del jardín de los presentes. Otra aventura que está estallando por todos lados, nos está encantando. Está muy muy divertido jugar a vampiros. Así que eh, lo van a, poder, van a poder ver el capítulo anterior. El viernes. Bien. Tal vez se pregunten por qué hoy estoy haciendo un sábado flojera haciendo miércoles. Eh, tal vez me corran por esto. Pero en realidad lo que pasó es que tuvimos que cambiar el podcast. Este podcast, el de esta semana, al sábado. Generalmente, el segundo podcast. De, el segundo miércoles de cada mes hacemos un podcast con invitados de afuera. Eh, y charlamos al respecto de un tema Va a ser este sábado Y entre las 4 y 5 de la tarde Todavía no lo tenemos bien definido Porque hay que acomodar algunas cosas Pero ¿Por qué? Eh, porque vamos a tener invitadas A María de Roll at Ad Libitum, Que ella es de España Y a Smoke de Mazmorras y Dragones Y también de Dungeon Gang Gangster Tenemos un tema recopado para charlar Espero que les guste y les llame la atención por eso, por eso vamos a hacerlo el sábado Así todos tenemos tiempo de estar tranquilos Y, y llevarlo a cabo Así que los esperamos ¿Qué más? Ah, estamos preparando una nueva serie de videos de juegos de rol, el último fue un taller, estuvo bueno, eh, muy interesante hacerlo súper resumido, me gustó. Pero ahora vamos a volver a los juegos de rol eh, nuevos y esta serie va a ser sobre juegos de rol basados en dibujitos. El primero sale esta semana, así que esperamos que les gusten. Y... Este viernes vamos a estar eh, programando los envíos a todas las personas que ganaron eh, algún premio en los sorteos del cumpleaños de la taberna. Las personas que, gan ya, que ganaron el. que participaron y ganaron premios en el concurso de interpretación. Ya recibieron los premios, así que nos queda enviar los sorteos. Bien, ahora sí, vamos a ver de qué se trata esto. El Roll the Player es. <ríe> eh, yo voy a estar leyendo uno, los, los libros de DD que salieron, que son. Una suerte de elige tu propia aventura, pero con algunas reglas para. Eh, algunas reglas para hacer cosas. Por ejemplo, tirar algunos dados. Como ven, ab abajo mío tengo mi hoja de personaje que tiene tres stats. Las reglas las tenemos arriba. Eh, <ríe> estoy haciendo el cambio de meme, sí. Eh, hay, tenemos las reglas acá. Son, son bien, bien simples. Les voy a mostrar. Acá están. Estas son todas las reglas que hay. Eh, Pierdo una tirada de, de de ataque y recibo daño. Eh, cuando recupero, recupero un D6 de vida. Si observo es un D6 más mi característica de observación, que es, es uno. <risa> Había nueve puntos a repartir en el principio cuando nos sentamos a jugar esto. Y no me acuerdo quién fue. Mandale todo a lucha. Así, así que somos buenos peleando, pero no servimos para nada más. Eh, tenemos experiencia que me permite... Eh, Gastar cualquier cantidad de puntos de experiencia antes de la tirada y ganar ese bono. Y una vez que lo usamos, lo perdemos. Estamos leyendo Prisioneros de Pax Tarkas. Acá está. Este es el, no sé, el primer libro. Y, y todos estos libros vienen de, de Advanced Dungeons and Dragons. Esto es de lo que vendrá a ser segunda edición. Es viejísimo. Pero como no importa, las reglas, las reglas de este libro son de este libro. Lo que sí hay algunas referencias a... Por ejemplo, eh, lo, lo que ya sabemos de, de esta historia, de Pax Tarkas, es que nosotros somos Bern Valenshield. ¿No se escucha? ¿No, ¿No me escuchan? Pensé que se escuchaba. <risa> Vamos a, a mover un poquito el chat. Sí, eso voy a hacer ahora, voy a hacer un, un, un resumen. Nosotros somos Bern Valenshield, un guerrero de 20 años, con una espada que se llama Rayo de Fuego, que... Eh, me parece que estamos volviendo a nuestra tierra natal A disfrutar nuestra vida después de alguna campaña Y nos encontramos con que habían sido todos se, se, Todos se volvieron prisioneros de un grupo de goblins y hobgoblins Estaban cargándolos en carretas Y nosotros decidimos Osadamente sin, sin, con, con poco sigilo Ir a rescatarlos Pasó lo siguiente Cuando fuimos nos encontramos con un grupo de trasgos. Peleamos contra ellos, eran como cinco contra nosotros y Rayo de Fuego. A uno le cortamos la mano, porque este juego es así: este juego es sumamente letal. Eh, eh, y, y bien, bien brutal. La, el stream pasado eh, nos dejaron presos atados a una pared por nuestra vida, nos comió un dragón, nos mataron. Es bastante brutal. Bien, cuestión que: peleamos entre estos trasgos, le cortamos la mano a uno, pero los otros nos noquean. Y nos despertamos en una de las carretas siendo llevados a Pax Tarkas. Que parece que es una presión. O el Solar No, el Solar Y eh, lo que va a pasar ahora es que... Ahora voy a leer lo último, lo, la última parte. El tema es que estamos ahí e intentamos escapar un par de veces antes de que nos metan a ese lugar. No pudimos. No pudimos porque... <ríe> tenemos muy, muy bajas las tiradas de fuerza físico y observación. Eh, intentamos pelear adentro pero sin una espada se complicó. Y nos mataron un par de veces ahí adentro. Así que. Ahora, lo último que ha pasado. Déjenme. Déjenme ir acá. Es esto. Como verán, acá vamos a ir tomando las decisiones. Que... Los, las voy anotando y, y vamos viendo cómo, cómo vamos avanzando en la historia. Lo último que pasó es que fuimos de la, de, del apartado 74. Estos libre se leen por apartados. Este es, este es el 74. No es por hoja. Eh... Y fuimos al 152. ¿Qué era? ¿Por qué fuimos al 152? Vamos a leerlo. Inicias tu tercer día en Pax Tarkas, observando el enorme hobgoblin que capitañaba a los Goblins en la forja de Solas. El fornido oficial está comiendo en la cocina y es evidente que aún le dura la resaca de la noche anterior. Su casco está colocado a su lado sobre la mesa y su sucia cabellera roza el plato mezclándose con la comida. El monstruo está demasiado ebrio o demasiado dormido para reconocerte.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 al inconsciente hobgoblin, arrebatándole su bolsa de dinero y todos los objetos valiosos que encuentra. Cuando el cuerpo inerte del hobgoblin cae al suelo, con un ruido sordo, casi lanzas un grito de sorpresa. Sobresaliendo de la funda del oficial, entre los michelines de su desnudo y obeso vientre, ves la familiar empuñadura de tu espada. Rayo de fuego. Estás decidido a recuperarla, pero ignoras si tendrás que combatir a los con los enanos del abismo para lograrlo. Parecen muy cobardes, pero no puedes estar seguro. Si decides atacar a los enanos del abismo para recuperar tu espada, pasa a la 152. Pero si prefieres utilizar el ingenio, pasa a la 135. Esto fue el, el, el, el, el, la escena del capítulo anterior. Esto fue lo último que hicimos. Como verán, guiándonos por nuestra habilidad de lucha, fuimos a la 152. Y lo que pasó fue que eh, llamaron a los guardias, porque en vez de pelearnos así, eh, los enanos del abismo son los cocineros de Pax Arcas. En vez de pelear contra nosotros decidieron llamar a los guardias. Y los guardias dijeron, ¿sabes qué? Eso es demasiado problema para nosotros. Te vamos a dar de comer a un dragón. Y nos tiraron al dragón. Entonces creo que lo más sensato sería empezar desde acá. Pero tratar de usar el ingenio. Si es que esto no va a servir de algo. 74 a 135. Ingenio. Así vamos a, vamos a ir sabiendo qué es lo que pasó. De qué se va a tratar todo esto. Bien. Vamos, oh, 135. Está bien abajo. 133, 34, 35. Vaya, dices mirando con expresión preocupada al hobgoblin. Espero que los guardianes no crean que ha enfermado a causa del estofado. Los enanos del abismo dejan de repartirse el botín y levantan sus miradas hacia ti. Nuestro estofado no tiene nada que ver, gruñe indignado el cocinero. Nuestro estofado es bueno, está hecho de productos naturales. Espero que el señor Verminard así lo entienda, respondes lanzando un hondo suspiro. Los enanos del abismo intercambian miradas nerviosas y el cocinero ordena. Bueno, será mejor que lleves al Hoggoblin. Pasa a la página 30. Bueno, pasa a 30, al apartado 30, no es la página 30. No, me fui a cualquier lado. 40. 24, león. 28. 30. Sin perder el tiempo, agarras al Hope Goblin por su entre... entre su dada túnica y lo arrastras a través de la puerta hasta la oscura sala. Sabes que aún faltan horas para que amanezca en Pax Tarkas y que la mayoría de los sentinelas duermen. Arrojando el cuerpo inerte del Hope Goblin al rincón más próximo, desabrochas... Rápidamente el cinto del oficial y ciñes su espada a tu talle. Aprietas a correr por la sala, pero pronto te detienes, indeciso. Podrías subir de Pax Tarkas y tratar de encontrar ayuda. Quizás lograrías convencer a los elfos que viven en su país oculto de que necesitas su concurso. Pero eso significaría abandonar momentáneamente a Keegan. Keegan es el hermano de Bern. que también lo encontramos en la carreta. Si decides tratar de huir de Pax Tarkas, pasa a la página 118. Pero si prefieres encontrar antes a Kigan y pensar luego en la fuga, pasa a la 47. Otra persona que encontramos antes, que no me acuerdo el nombre, es una clériga que nos curó Y había una descripción de cómo nos curó que estuvo buenísima. De hecho, eso, eso, eso me gustó del libro. Eh, había cosas que se podían usar para describir. Entonces nos encontramos la primera decisión de la noche. ¿Qué quieren hacer? ¿A dónde queremos ir? Ayúdame a decidir esto mientras... Queremos huir. Queremos encontrar a Keegan y después escapar. Ah, tienen puntos. ¿Hay, hay unas... <ríe> Me iría solar. Y... Está bien. Se pueden usar eh, puntos del canal para interactuar con el stream. Eston, son especiales para, eh, para este, este stream en particular. Bien, al parecer ahora tenemos una sola decisión de la Carola Dormida que es irnos sin Keegan. Ah, si nadie más quiere modificar esa decisión, creo que nos vamos, vamos a pasar tranquilamente a la 118 y a escapar. Al parecer, vamos a ir a pedir la ayuda a los elfos del país oculto, que andás a ver qué es. <ríe> andás a ver qué son. Vean. Vamos a, ir a huir a la 1. Huir a las 2. Dice abandonar momentáneamente. <risa> Vamos a abandonar momentáneamente a Keegan. Vamos a la página 118. Voy a ir de tarcas. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. 118. ¿Está bien? ¡Pum! 80, 30, 16. 17 y 18. ¿Has descubierto algo sobre la disposición de la fortaleza, merced de tus observaciones de los últimos días? Uy, ¿dónde quedó el cuadro de alerta? Está escondido. ¿Ah? ¿Ah? ¡Ey! Quiero que mira, nos está haciendo un raid. Gracias, gracias por el raid. Estamos leyendo... Los libros de Elige tu propia aventura de Advanced Dungeons and Dragons, así que si se quieren quedar, no hay problema. Bienvenidos. Has descubierto algo sobre la disposición de la fortaleza a merced de tus observaciones en los últimos días. También has preguntado a los enanos del abismo, pero te han dado respuestas imprecisas, incluso sobre los aposentos que ocupan. Las puertas que sueles utilizar para entrar en la cocina están al fondo del vestíbulo, pero siempre está oscuro, o te llevan a tu trabajo. No tienes idea del uso que dan a las estancias que dejas a ambos lados. ¿Por dónde podrías salir? Sabes que los aposentos de Perminar están a pocos pasos del vestíbulo y que siempre se hallan bien protegidos. De modo que debes evitar ese camino. Claro que quizás podría pasar junto a los sentinelas sin despertar sospechas. Siempre que lograras dar la impresión de estar cumpliendo órdenes de, las, de los superiores. La visión de los goblins ebrios te da una idea, aunque muy peligrosa. Cada donde se pone interesante. Si decides fugarte sin ser visto, pasa a la página 90. Pero si prefieres poner en práctica tu idea, pasa a la 97. En ningún momento nos dijeron qué idea tuvimos. <risa> Simplemente nos dijeron que tuvimos una idea. Uh... Bien. ¿Qué quieren hacer? Mientras tanto, yo voy a ir anotando acá. Tenemos 118A. No sé qué es la idea, pero al parecer es peligrosa. Uh, tenemos un punto para idea. ¿Alguien más quiere votar por la otra opción tal vez? O, ¿O vamos por la idea? Creo que la idea es la única. No, pero se te ocurre una idea muy peligrosa. ¿Querés, querés llevarla a cabo? Sí, no. ¿Qué es esto? ¿Por qué no hacen esta decisión? Bueno, vamos, vamos por la idea. Eh, 97. Idea peligrosa. Bien, vamos a poner en práctica nuestra idea peligrosa. 97 97. El hobgoblin sigue tendido en estado de coma en el lugar donde le has dejado. Con cierta reticencia sacas tu espada y vuelves a ceñirla en su cinto. Acto seguido, levantas a la criatura desmayándote casi a causa de su terrible hedor y te pasa su brazo por el hombro. Se tambalea y eructa apoyando en ti su pesado cuerpo ebrio de alcohol. Vacilando bajo el peso del hobgoblin, cruzas la sala en dirección a los aposentos del señor de Verminal y avanzas hacia un grupo de centinelas sonrientes que deambulan ante el salón del trono. Sientes que el corazón te late en la garganta. Si fallas tu plan, probablemente te arrojarían a las minas de los esclavos y nunca podrías salir de ellas. Los guardianes draconianos interrumpen su conversación para observar al hobgoblin ebrio, y también a ti. No sin cierta repugnancia. —¡Bien! —gruñe uno, examinándote con desconfianza. —Veréis, el capitán me ha ordenado que le acompañe a su alcoba —dice estragando saliva. —¿Podéis dejarme salir de la fortaleza? —Es el capitán Grun, ese necio borracho —zurra uno de los dra draconianos. —No sé por qué soporta a su señoría, idiotas de esa calaña. Los hobgoblins son casi tan estúpidos como los humanos. El dracoñero te mira aburronamente mientras luchas por controlar tu ira. Como luchadores. <risa> Puedes tirarlo en el vestíbulo y dejar que duerma la mona. <risa> que duerma la mona. Temías que dijeran eso, y tu reacción es rápida. Por favor, señor, exclamas con un fingido susto. Si no se despierta en su alcoba, me, despe me despellejará vivo, perdón. El dracoñero titubea, y tu corazón late con fuerza. Por fin suspira y ordena: Vamos, Dork. Supongo que será mejor que acostemos al viejo Grunt o tendremos problemas. Suspiras aliviado. Gruñendo, los dos draconianos te conducen a través del vestíbulo hasta la sala vacía y abren entre ambos la barra de hierro del portalón. Gracias, dice jadeando con los brazos casi rotos por el elevado peso del hobgoblin. No nos des las gracias, humano. Despeta el draconiano. Me encantaría haberte despellejado. Cierran la puerta de golpe dejándote en el patio con el Hopgoblin ebrio. Pasa a la 138. ¡Ey! Lo conseguimos. <risa> eh, es, salimos de, de Paxarcas. Uy, perdón, no, no, no leí. Ahora vamos a leer este. El próximo va como, como sonrisas. ¿Por qué hay tantos sonrisas? <risa> perdón. <risa> uh, ok. 138. Este va como sonrisas. Como Creo que son los próximos dos como sonrisas. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? 136, 37, 38. La fortaleza parece tranquila. Solo algunos centinelas nocturnos patrullan por las armenes. Me Mi gustado comprende que el señor Ferminan está bien protegido. Quizás si logras escapar, harás que cambie esa situación. Rápido y veroz, dejas al hot en el suelo y empiezas a desabrochar el cinto de su espada, de su rechoncho vientre. Mientras lo haces, el Hogg Goblin algo y se revuelve lentamente. Al instante comprende que está saliendo de su estupor. Tienes que actuar de prisa. Haz que no te sobra el tiempo. Ajustando el rayo del juego de tu cinto, emprendes carrera hacia las montañas del sur. Antes de alejarte, oyes como el aturdido goblin, se levanta vacilante. Tira un dado para saber si tienes éxito en tu fuga. Y suma el resultado de tus puntos de esfuerzo físico. Y el total es o más, pasa a la página 72. Y es inferior, pasa a la página 170. Eh, <risa> gracias por la suscripción. Bien. Ahora donde empiezan las, las tiradas de dados copadas. Debido a nuestra característica, tenemos que sacar exactamente un 6 para superar la tirada. Porque solo tenemos éxito con 7 o más. Así que vamos a ver qué sale. Basado en la última vez que jugamos a esto, está muy difícil que lo pasemos. Pará, hice algo mal. Se ve medio feo el dado. Ahí está. Ahora sí. Vamos a limpiar y tirar. 4 más 1, 5. Bien. Vamos a anotar acá. De la 138 a... Como fallamos, vamos a la 170. Fallamos esfuerzo físico. Vamos a ver a dónde nos lleva esto. Uh, da No, vayamos, León. Vamos. Ya. 170. También como sonrisa, ¿no? Sí, minas de esclavos. Yo estoy seguro que todas las minas de esclavos. Aunque está borracho, nosotros tenemos nuestra espada. Hay chances, ¿eh? Hay chances. 170. ¡Alto, Clavo!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 Los, go los Goblins se apelotonan en torno a ti, empuñando sus lanzas y espadas. El Superior Goblin se abre paso entre sus filas, coge la lanza de uno de sus subordinados y la leva por encima de su cabeza. Encoges en forma instintiva, esperando sentir su punta de acero. Sentir como su punta de acero se hunde en tu cuerpo. Sin embargo, el Encolezirad encole <risa> El <encolecila> <risa> Sin embargo, el encolerizado Hobgoblin no deja caer sobre tu cabeza en la punta, sino el pesado mango, poniéndote en el golpe toda su fuerza. <risa> Paso a la 189. 189. Eh, pero, che, qué mal, qué mal es tener poco esfuerzo físico. Acá estamos. El mango del arma del monstruo te golpea en la frente. Luchas para no perder el conocimiento, pero la oscuridad se cierne sobre ti. Tira un dado por daños y resta resultado a tus puntos de impacto. Ok, acá recibimos un golpecito. Uno nos hicieron. Ok, ok, ok. Podemos sobrevivir. 31. Eh, eh. Vamos a la 17. Estamos 20. 16, 17. La primera sensación que tienes es de entumecimiento en la pierna, atrapada en tu cuerpo. Y una superficie áspera. Tratas de desviar tu peso para alinearla y descubres que estás esposado en, la, en las muñecas y los tobillos, sujeto a una corta cadena. Cuando se despeja tu mente, ves una antorcha en el brazo metálico que hay adosado en la pared de la caverna. Tu tenue luz. Invade los muros y el húmedo suelo de la celda, iluminado un, iluminando una pequeña cámara donde flota una nube de humo cuyo olor a azufre penetra tu nariz. Oyes en la distancia un eco de voces irreconocibles, acompañadas por un repiqueteo de piedras de metal. De pronto, comp de pr de pronto comprendes lo que, que ha sucedido. Estás encadenado a uno de los muros de la cantera de hierro. Sin ninguna esperanza de poder fugarte, no ves ninguna por ninguna parte a Willow y a Keegan, y no te queda sino desear que hayan corrido. Mejor suerte. Fin. Bien. <ríe> ¿Saben qué? Creo que ya llegamos a este fin. <ríe> Yo creo que ya en algún momento pasamos por acá. Eh, creo que era 170 a 17. Fin. ¡Claro! Acá está, ¿ven? Ya habíamos llegado a las a la 170. Mira vos! ¡Ahí va! Ok, ok. buena. <ríe> ¿Qué sucede en estas situaciones? Creo que lo mejor sería volver, volver a la última a la última decisión que tomamos que creo que fue la de escapar y podríamos no escapar. Y ver qué pasa si nos quedamos un rato más También Podríamos no Seguir la idea, que sorprendentemente salió todo bien Con la idea Son, son esas situaciones de, de jugadores que, que dicen, bueno, vale, vamos a hablar Así que, ¿cuál quieren hacer? Creo que la, la más cercana es la de la idea Acá, ¿no? Es, sería no tener la idea <risa> Sería ser más precavido ¿Qué dicen? Sí, pero no quiero modificarlas. Si fallé la tirada, fallé la tirada. Eso eh, eh, Estaba fuera de mi control. Más allá de tener una hoja de personaje dedicada a la lucha. Las decisiones que tomamos son decisiones que tomamos. Entonces, creo que lo mejor sería volver a la parte de la idea peligrosa. A ver. Creo que era la 118. Acá está, sí. Bien, vamos a, a seguir desde ignorar nuestro instinto de aventurero. Y fugarnos. Simplemente fugarnos sin que nos vean. Huir sin ser visto. 90. Igual seguramente nos vamos a morir acá también, ¿eh? ¿No? Esto, esto es... Este libro no, no te perdona nada. 90. Avanzas con gran sigilo por el pasillo, deseando que el grupo de sonrientes guardianes que vigilan la sala del trono de Berminard no se hayan percatado de tu presencia. Te aprietas al doblar el recodo y dirigirte hacia la estancia que se halla en el extremo de la sala... Donde están las dobles puertas. No ves a nadie y tu corazón palpita esperanzado. Entras en la estancia vacía y corres hacia las puertas, pero te da un vuelco en el corazón. Una enorme barra de hierro, aparentemente destinada a impedir el acceso a la fortaleza durante la noche, te cierra el paso. Tira un dado para saber si puedes o no mover la barra y suma el resultado a tu puntuación de esfuerzo físico. Si el resultado es de 8 más... <risa> Lo lograste, si no, si no, no lo lograste. Debido a que tenemos un solo punto en esfuerzo físico, eh, <risa> eh, vamos a tener que ir directamente a la página 176. Vamos a notarlo. Eh, 90A. 16. Aunque, aunque, aunque, tenemos puntos de experiencia. Y podríamos gastarlos antes de hacer la tirada. Tenemos 6 puntos de experiencia. Cada punto que gastamos nos da un más 1. O sea que mínimo tendremos que gastar 2. Y sacar un 6 para tener asegurado el éxito. Yo no estoy comprando esa, esa tirada. ¿eh? Suena como que estamos gastando mucha experiencia. Por otro lado. Para eso está la experiencia. Si gastamos los 6 Tenemos que sacar arriba de 2 la, la experiencia se gasta Antes de hacer la tirada del dado Esa es la otra cosa Si yo gasto los 6 puntos y saco un 1 Fallo la tirada y perdí todos mis puntos de experiencia Ajá, estas son las, las reglas de juego Así que Tal vez podríamos simplemente fallar la tirada <ríe> Creo que es eh... Iba a decir, no es una tirada de vida o muerte, pero no sabemos realmente. ¿no? <risa> Lo siento que acá puede pasar cualquier cosa. Bueno, vamos a fallar la tirada, qué sé yo. en esfuerzo físico. 176. 73, 76 Bien Por mucho que lo intentas, no puedes levantar el Travesaño de hierro que guarda las puertas Frustrado, empiezas a dar vueltas por la oscura sala Hasta encontrar la puerta por la que has entrado El pasillo sigue vacío Debes regresar a la cocina y poner en práctica Tu otra idea <ríe> O sea que la idea era, era Sí o sí hacer la idea O superar el esfuerzo físico Bien Bueno eh... Esto nos vuelve la idea peligrosa y entramos en el ciclo de fallar esfuerzo físico. Otra vez y otra vez. ¿No? <ríe> Entonces, creo que lo más sensato sería volver acá. ¿Dónde estaba? Acá. A la 118. Creo que era la 118, ¿no? En la que decidimos... Quedarnos por Keegan. A ver, volvemos ahí. No, era antes. ¿Dónde no estaba? Idea peligrosa. Era antes, era antes. Espero que te algo mal. 30, vamos a la 30, a ver qué dice la 30. Esa que, que nos íbamos que que decidíamos quedarnos. Acá está. En la 30 era. Entonces, claro. Esto intentamos huir de Pax Arcas. Requiere mucho más esfuerzo físico de que somos capaces. Así que creo que lo mejor sería volver a la página 30. Y en vez de intentar huir, vamos a buscar a nuestro hermano y después vemos cómo escapamos. Esto es 30 a 47. Y la próxima vez que hagamos este... Que, o Se termina este libro, el próximo libro vamos a tratar de tener stats Mejor organizados. Porque claramente la, la pelea es importante Porque peleé un par de veces Pero toda, o sea, es, estoy prisionero Gané todas las peleas y estoy preso Buscar a que gane. Ahora sí ¿Dónde estamos? 46-47 Decides que lo primero que hay que hacer Es averiguar dónde tienen prisioneros a los niños Sabes que están en, la parte, en esta parte de la fortaleza Pero no puedes correr el riesgo de ser sorprendido Mientras los buscas Acomodándote en un rincón oculto Resuelves esperar hasta mañana Empieza a amanecer Y de pronto oyes un rumor de voces Te asomas desde tu rincón Y ves a un grupo de mujeres subiendo por la escalera entre ellas, reconoces a Willow Lighthand. Esta es la clériga, Willow es la clériga, la que cura. <coughs> la muchacha Kender, cuyo extraño medallón curó tus heridas en el carromato de los esclavos. Al parecer los Kenders son una raza extraña de gente curiosa. Acompañada a un grupo de 10 mujeres que, guiadas por Marita, la costurera de Solás, parecen dirigirse a la cocina. Casi gritan de susto cuando te ven surgir de las sombras. ¡Bern Valenshield! ¿Cómo está mi marido? ¿Has visto? ¡Silencio! No hay tiempo para conversaciones. Tengo que encontrar a mi hermano y sacarle de aquí para que vaya a buscar ayuda. ¿Alguna de vosotras le ha visto? Las mujeres de Solás intercambian miradas nerviosas, como si no quisieran responder. ¿Qué ha ocurrido? Susurras ansioso. ¿Dónde está Keegan? ¿Le sucedió algo? La muchacha Kender mira a las asustadas mujeres y se inclina hacia Marita, gritando, agitando sus trenzas <risa> pobrezas. —¡Ida a la cocina! —exclama con voz ronca. —Yo lo llevaré hasta su hermano. —Oh, bien. Se sumó la crería. —¡Ahí va! ¡Ahí va! La costurera frunce el ceño, pero asiente. —Date prisa, pequeña. Esa pobre criatura es más suspicaz que mi madre. En paz descanse. —Tu gente tenía razón —susurra Willow— cuando os dejan solos. —Tu pueblo fue atacado por los dragones rojos. Es una de esas bestias la que ahora guarda a los niños de solaz y tu hermano se encuentra entre ellos. —Ok, ese, creo que es el dragón que nos comió antes. Willow, ¿has oído hablar de un tal Verminard? Preguntas. Verminard es un clérigo maligno, que contad a los dragones rojos de Pax Tarcas. Responde inmediato la Kender. Nunca le he visto, pero sus aposentos no están lejos. Justo al otro lado de la cocina, sentinelas, hombres dragón, pero no son iguales que los que vigilaban la caravana. Esas criaturas son más altas que las draconianos de Bass. Y luchan con armas envenenadas. ¡Ok! Llévame hasta Keegan. Apremias a la Kender. Pero antes, debo encontrar un arma. Das media vuelta y empiezas a registrar el cuerpo del Hobgoblin. Pero Willow te detiene. No, no necesitas hacer eso. Mira, la muchacha está radiante. Sus blanquísimos dientes brillan en la... Cur, en, la en, perdón, en contraste con su curtida tez Sostiene la mano, en la mano una curiosa arma. Que solo has visto dos veces en tu vida. Se trata de una versión casera y reducida de un upac una combinación de lanzador de proyectiles y vara de lucha que los Kender utilizan para el combate a distancia o cuerpo a cuerpo. Sonriendo a la ingeniosa Kender, sigue su cuerpo revestido de cuero hasta la estancia principal, que en su día fue un lujoso aposento. Una gruesa alfombra de lana manchada por numerosas huellas de fangosas pisadas armoniza con los tapices carmesí y dorados de los muros. Las tranquilas escenas... Perdón, eh, voy a tener que hacer una pausa. Este, Esto se viene muy largo. Estos son los momentos en los que el DM empieza a describir antes de que pase algo. Sí. <risa> una gruesa alfombra de lana manchada por numerosas huellas de fangosas pisadas armoniza con los tapices carmesí y dorado de los muros. Las tranquilas escenas borradas de la nobleza elfa y enanil han sido mancilladas por crudas consignas y dibujos, algunos muy lascivos. <risa> Te grafitearon todo. Hay tres puertas de pesada madera de Valen, todas surcadas por garabatos e iniciales que conducen hacia otras estancias. Y un largo pasillo alfombrado. Willow te señala con la cabeza una de las puertas. Esa es la habitación de los juegos, susurra. Abriendo el grueso paño y esperando que la sigas. Te encuentras en una amplia estancia, vacía, con desiladas... Desiladas... Deshilacliadas muñecas de trapo, carros tallados a mano y otros juguetes caseros esparcidos sobre el suelo. Un par de robustas puertas dobles guardan a tu derecha una alcoba, flanqueadas a ambos lados por sendas, ven sendas ventanas de barrotes. ¿Qué? Hace mucho que está escrito este libro. Hace mucho que está escrito este libro. ¿Te acuerdas haber visto esas ventanas desde el exterior? Y entonces sabes que las puertas están afianzadas con un grueso travesaño de madera, al otro lado de la segunda torre. A la izquierda ves una puerta más pequeña tallada en madera de vallen y un paso bovedado que conduce a un espacio muy oscuro. Vamos, dice Willow. Los niños duermen en la estancia contigua al aposento de Lanzallamas. Aguanta. Sigues a la Kender por el pasillo bovedado y entráis en un túnel tenuemente iluminado que ha sido convertido en cocina. En la pared de la derecha hay instaladas varias hileras de estanterías que contienen pequeños barriles de carne, ensalazón, judías secas, sal, patatas y otros alimentos. A la izquierda ves un enorme horno de madera y un largo mostrador donde se apilan ollas, cacerolas y otros utensilios de cocina. Willow te espera en el otro extremo del túnel. Se lleva a la mano se lleva a la mano los labios invitándote al silencio. Agarrando con fuerza la empuñadura de rayo de fuego Te unes a Willow y te asomas a la estancia contigua Pasa a la 161 Acá se va a ir todo a cualquier lado ¿eh? le, le, Estuvimos leyendo sin ningún tipo de interrupción Como 5 minutos acá, acá Acá se descontrola ¿eh? 161 Probablemente me muera Digo, Lo primero que pasa es que piso una trampa y se muera Bern, otra vez ¿Dónde estamos? 9 Además, ¿vieron el dibujo ese del draconiano que había? Era este 161, ahí va Es una cámara sin ventanas Y mayor que la habitación de los juegos Y al instante constatas que no está vacía en el centro de un haz de luz que se filtra a través de una puerta abierta al otro lado, vislumbras una mesa que sube y baja, con un ruido regular y silbante. Cuando tus ojos se habitúan a la oscuridad, comprendes de qué se trata. Es el enorme costado de un dragón rojo. Ah, ah les dije, nos encontramos con en un dragón rojo. <coughs> lanzallamas, te susurra Willow al oído, por si nadie se dio cuenta que era lanzallamas. Se trata de una hembra muy vieja, llena de cicatrices y casi ciega. Uy, esto es terrible. Además está loca. Mataron a sus hijos hace muchos años y está convencida de que los niños esclavos son suyos. El señor de los dragones le dijo que alguien intentaba robarle de nuevo a sus vástagos para apostarla como centinela. No permite que entren en esa habitación más que Marita y sus mujeres. son quienes se ocupan de alimentar y cuidar a los niños. No te gusta la perspectiva de tener que enfrentarte a esta criatura. Por muy vieja y loca que esté. Por muy vieja y loca que esté. Pero sabes que es el único camino para rescatar a tu hermano. Quizás puedas pasar junto a ella mientras duerme. Avanzas con gran sigilo por la oscura cámara en dirección a la puerta entreabierta. Tira un dado para comprobar si burlas al dragón. Y suma tus puntos de observación al resultado. Si el resultado es 6 o más, pasa a la 168. Si es menos, pasa a la 149. Bien, tenemos que... Pasar sigilosos a, por al lado de un, una dragona anciana roja. Que está loca. Se llama Lanzallamas. Como, como sabemos, esto no es una tirada de lucha, así que solo tenemos un más uno. Deberíamos sacar cinco o más para superar la tirada. Apareció un dragón. Esto se siente como la serie de. de... Bueno, capaz que por la misma época. La, la serie de dibujitos de DD que el primer monstruo que se enfrenta en es este Tiamat. <risa> Uh, bueno eh, Creo que es momento de gastar puntos de experiencia ¿eh? No quiero despertar al dragón ¿Cuántos puntos de experiencia podemos, queremos gastar? Ahora mismo tenemos un más uno Entonces tenemos que sacar cinco o más Tenemos seis puntos de experiencia Hay un 2. Alguien da más. Alguien da menos. 2. Hay 2 para 2. Bien. Ok. Entonces nos quedamos con 4. Vamos a poner. 6. Menos 2. Eh, sigilo. Sigilo. Y esta página era el 161. Voy a anotar por las dudas. 161. Ahora sí. Entonces tenemos un más 3 a la tirada. Tenemos que sacar... ¿Esto era cuánto? 6 o más. Tenemos que sacar 3, 4, 5 o 6 y superamos la tirada. Fallamos. Bien. Fallamos la tirada. Seguimos con las consecuencias de nuestras acciones. 161 a 149. Igual me imagino que vamos a volver acá. Ahora. ¿Cómo pesa la, la creación de personaje? Eh? ¿Cómo pesa? Esto no ha una tirada difícil. Ah, 149, acá cuando nos come el dragón. Otra vez, ¿no? Porque ya está la segunda vez que nos comería un dragón. Bien. Estás casi en la mitad de la estancia, moviéndote tan sigilosamente como la Kender, cuando de pronto tropiezas y caes de rodillas. Tu espada se estrella contra el suelo con gran estrépito. La puerta de la habitación de los niños se abre de par en par y del hocico del dragón... Hermana una cascada de luz que lo invade todo. Los niños te ven y empiezan a gritar. ¡Keegan! ¡Es tu hermano! Keegan corres a la puerta y observas desde detrás del voluminoso dragón cómo te levantas con un gesto vacilante. Pasa a la página ciento, al 105. Vamos a... 105. Capaz podemos pelear. O no, no creo. Contra un dragón no. Si perdemos contra, un, contra unos tragos, no nos pueden dejar ganar contra un dragón. <coughs> los empañados ojos de lanza llaman, pestañean al recibir la repentina luz que entra por la puerta. Extiende su bífida lengua tratando de averiguar la identidad de los intrusos y acto seguido abre sus enormes mandíbulas exhibiendo sus alineados dientes putrefactos y amarillentos. Esta es... Mira. ¿Hay alguna otra salida? Exclamas. Las ventanas y están cerradas y entornadas. Pero aunque no lo estuvieran, hay una caída de unos 70 metros, responde tu hermano. Bern, la única salida es el lugar por el que tramos, dice Willow, muy excitada. Ella está recontenta. Y aunque logremos salvar el obstáculo de las llamas, los sentinelas oirán la alarma y nos atraparán antes de que podamos salir de la ciudadela. ¿Comprendes que no puedes luchar contra el dragón? Sin poner en peligro la vida de los niños. Y decides que solo os quedan dos opciones. Si resuelves seguir para adelante. Y valerte el engaño para escapar. pasa a la 25. Pero si crees que es mejor apretar a correr. Pasa a la 7. <risa> Bien. Seguimos. Vamos adelante tratando de engañar. Al, al dragón y a todas las personas o le metemos y nos vamos corriendo los valientes mueren corriendo Mira, o sea que vamos a morir corriendo <risa> hay, hay uno para correr <risa> este libro <risa> el dibujo está buenísimo, me encantan esos dibujos viejos de los libros de. de, de, de, de, de, de, de no les puedo explicar, me encantan eh... Bueno, parece que vamos a correr. Es 105. 105 a 7. Correr. Vamos a estar a donde los nenes no son tan importantes. Dijo Kaiden. Siete. Siete. Bien. Por lo menos continúa. <risa> no tienes la menor intención de quedarte a comprobar qué piensa hacer el dragón. Y prefieres volver a toda prisa corriendo por el a, a toda prisa al corredor abovedado. Sin dar tiempo a que reaccionen los sentidos aturdidos de lanzallamas. Coges a Keegan de la mano y lo arrastras lejos de la enorme cola fustigadora. Willow esquiva las débiles garras y os sigue por el túnel de la cocina. Mientras un estrendoso... ...rugido o se envuelve en mil ecos. Pasa el 80. <risa> Vamos a ver qué pasó acá, cómo nos morimos. 80. Al pasar a toda velocidad junto al mostrador de la cocina... ...ves que Kigan coge un enorme cuchillo trinchante... ...y se lo ajusta al cinto. Bien. Sonríes ante el valor del muchacho... ...y le apremias al avanzar con un empellón. Bien Kigan, bien Kigan. Cuando entras en la habitación de juegos... En el otro extremo del túnel estudias la doble puerta que conduce al campo de, detrás de la ciudadela. Preguntándote si podrás forzarla a pesar de los travesaños del exterior. ¿Pero <risa> qué Preguntándote si podrás forzarla a pesar de los travesaños del exterior. Recuerda que los soportes férreos de la madera parecían oxidados. Quizás entre los tres logréis abrir la puerta. ¿Dónde conducen las otras puertas de la sala? Pregunta Willow. Acordándote del otro pasadizo que partían de la cocina. Al corredor que comunica las dos torres, responde la Kender. Nos hicieron entrar ahí por una. Ahí, por ahí, cuando nos trajeron a la fortaleza. Si decides tratar de forzar la doble puerta que conduce al exterior de la fortaleza, pasa a la 2. Si prefieres entrar al vestíbulo que lleva a los aposentos del Señor de los Dragones y a la cocina, pasa a la 121. Pero, si quieres dirigirte a la otra torre, pasa a la 176. Creo que esta es la primera vez que hay una opción. Hay, hay tres opciones para elegir. O sea, podemos intentar forzar la puerta. Que forzar la puerta siempre nos, no, nos viene saliendo mal la parte de la fuerza. Ir a los aposentos de el señor de los dragones. Que fue el que puso lanzallamas ahí y le mintió con el tema de los niños. O queremos ir a la otra torre. Hay uno para vestíbulo. ¿Alguien más quiere ir al vestíbulo del y los aposentos del señor de los dragones? Es Berminard. Tiene como 4A ese nombre. <ríe> ah. Yo pensé que nos íbamos a morir más rápido hoy. La otra vez, la otra vez que, que jugamos nos morimos bastante. Bastante. unas 3 o 4 veces, sí. O por lo menos encontramos nuestro fin. <ríe> Fin esclavo, fin comido, eso ya lo vieron Todos parece que vamos a ir a los aposentos de... El Señor de los Aragones es... Ok, vamos a anotarlo Entonces tenemos 80 A 121 ¡Ey! ¿Cómo anda en la Taberna del Orco Feliz? Gracias por el raid ¿No? Sí, uh. bárbaro. Bueno, les contamos qué estábamos haciendo. Estamos leyendo los libros de Advanced Dungeons and Dragons de Elige tu propio y lo estamos tratando de recorrer lo mejor que podemos. No somos los mejores escapando. 121 Acá estamos. Antes de abandonar la ciudadela, creo que deberíamos averiguar todo lo posible sobre los planes de Perminar, dices a los otros. Willow sonríe encantada y Keegan te dedica la mirada más seria que has visto nunca a sus ojos. Así nos vengaremos de lo ocurrido en solaz, dice Keegan. Un firme movimiento de cabeza. Uy, se puso oscuro. Bien, exclama Willow, evidentemente excitada. Seguidme, conozco el camino. Abre con cautela la puerta del vestíbulo para comprobar si hay draconianos a la vista. A continuación, se interna a toda velocidad en el pasillo alfombrado junto a un hueco de la escalera que desciende hasta un descansillo tenuemente iluminado. ¿Qué hay ahí abajo? Preguntas. El sótano, algunos cuartos traseros y los calabozos de las mujeres, pero no hay salida. Ordenas a Kegan que camine con sigilo detrás de la kender. El pasillo gira bruscamente a la izquierda y se ensancha, formando un espacioso corredor de unos 12 metros de anchura, que discurre en línea recta hacia el extremo de la torre. Cuando dobláis la esquina, divisáis a tres enormes goblins que están apostados en la mitad del pasillo en la pared de la derecha. a dos puertas de doble paño. Pasa a la 94, acá es donde vamos a pelear. Vamos, vamos, vamos a usar la, la, la, el coso de lucha para algo. 98, 96, 94. Son los Hobgoblins más enormes que has visto nunca, con su piel amarillenta y los relucientes cuernos de marfil de sus yelmos. Ambos van armados con bruñidas lanzas y visten cota de malla. Vuelven la cabeza cuando entras en el amplio corredor e intercambian e miradas de inteligencia. ¿Qué es, este? ¿Qué es una mirada de inteligencia? <risa> Pero permanecen en sus puestos Esa es la sala de audiencias Y el salón del trono de Perminar Por a Willow Los aposentos son privados Se hallan detrás de los sentinelas ¿Por qué no me habéis dicho que había sentinelas? ¿No me lo has preguntado? Responde distraída Como si fuera lo más natural del mundo <risa> Ahora siento lo que Lo que sienten mis jugadores cuando hago algo así Ya has burlado con éxito a un dragón rojo Así que no creo que un par de guardias un par de simples hot goblins te cause ningún problema. <risa> la odio. <risa> Clavas una mirada iracunda en la sonriente Kender, deseando hallarte en el otro lugar para desahogar tu indignación. <coughs> Vamos, guerrero, susurra, frotando sal sobre tu herida. ¿Qué hacemos con esas feas criaturas? <risa> Comprendes que ni siquiera armado con rayo de fuego puedes igualarte a los dos gigantescos guardianes. Además, en un abrir y cerrar de ojos, podrían. pondrían su. tu pista sobre. Ah, perdón, me estoy prendiendo. pondrían sobre tu pista a todos los draconianos del lugar. ¿Reflexion, reflexionas sobre las posibles opciones. Si quieres eludir el enfrentamiento con los Hobgoblins, bajando la escalera, pasa a la 131. Si prefieres tratar de burlar a los guardianes y seguir adelante, pasa a la 141. Nuestra amiga. Nuestra amiga nos está ayudando ella sabía que había guardias y no nos dijo eh, entonces tenemos dos opciones de nuevo 34A si vamos por si creemos que eh, podemos evitar pelear contra estos hobgoblins, vamos a la 131 y si intentamos burlarlos y seguir adelante, vamos a la 141 la diferencia es que en la 131 vamos por una escalera de frente sin titubear. Bien. <risa> tenemos uno para la 141. ¿Alguien más quiere, quiere con, a, a, aportar a esta decisión? ¿Todos quieren ir a los Hobgoblins a ver qué pasa? Yo no les quiero meter. Yo quiero pelear. Porque para pelear tenemos un más 7. Encima tiramos dos dados para pelear. <coughs> Bueno, parece que vamos a ir a 141. Burlar Guardia Vamos a ver, ¿Qué, qué, puede, ¿qué puede pasar? Que ya no nos pasó antes, ¿no? y Ciento... 141 Es demasiado tarde para esconderse, Susurra a la Kender. Nos han visto. Tenemos que pasar junto a ellos valiéndonos de alguna estratagema. Los dos enormes hobgoblins os observan sin perder detalle de vuestros movimientos, desde el nicho que forman las puertas de la sala del trono de Verminar. Invitas a Willow y a Kegan a seguirte y emprendes el largo pasillo. Cuando estás cerca del lugar donde se hayan apostado, les dices en tono confidencial. Traigo un mensaje del maestre Toede para el señor de los dragones. El señor Berminan está en el salón del trono y no puede ser molestado, mano. Gruñe uno de los centinelas. Los Hobgoblins mantienen las lanzas cruzadas, impidiendo el acceso a la sala de audiencias. ¿De dónde vienes y qué hace este niño aquí? Pregunta el otro monstruo. Comprendes que los guardianes empiezan a sospechar. Si sigues tratando de engatusarles, pasa a las 36. Si decides que este plan no te lleva a ninguna parte y optas por atacarles, pasa a las 62. Bueno, oh, ¿qué quieren hacer? ¿Seguir metiéndoles ¿O <ríe> Intentar pelear contra estos cuarenta Goblins? <ríe> 141A Parece que... Parece que hay, una sola... hay un solo camino acá ¿Eh? Me gusta porque están todos muy alineados en sus decisiones. No hay ninguna... ninguna, <risa> Nadie que esté... Digamos, ah, vamos por el otro lado, no. Ahora sí. Vamos a pelear. A pelear. Vamos, ¿qué pasa? 62. 62. Cuando los Hop Goblins bajan sus lanzas, salta sobre ellos desenvainando a rayo de fuego y atacas ferozmente. Tira dos dados y suma el resultado a tu puntuación de habilidad de lucha. Si el total es de 11 o más, pasa a la 97. Si es inferior a 11, réstate 3 puntos de impacto y pasa a la 189. Si en algún momento crees que corres peligro de... Corres, que crees que corres el riesgo de perder, puedes escoger rendirte y vas a la 151 y batirte en retirada. Bien. Acá tenemos que tirar dos dados... Y sacar más de 11. Tenemos más 7. O sea que tenemos que sacar 4 o más con dos dados. Oh, sacamos 17. Ganamos. 62 a 197. Ganamos. A ver a dónde vamos. Tranquilo. Con ese macito de lucha me sentía cómodo. Así le hicimos, mirá. la imagen. ¿Cuánto? 197. Uy, viene al fondo. Arremetes con tu espada por debajo de la pica del primer hobgoblin. Y el acerado filo corta la armadura del guardián. En pos de su blanco. Te sacas de inmediato... Le sacas de inmediato de su brecha para detener el ataque del otro hobgoblin. En ese instante percibes por el rabillo del ojo un confuso movimiento. Willow ha lanzado un proyectil contra el pómulo del monstruo. En la abertura de su yelmo, el misil se incrusta en la piel amarillenta de tu oponente. El hobgoblin ruge con violencia y se dispone a arrojar su pica contra la kender. En cuanto a la criatura desvía la mirada, incrustas rayo de fuego en su hombro y atravesando su armadura le obligas a tirar la pica. En menos de un segundo, Willow se abalanza sobre el monstruo herido, utilizando el mango de su hupak como vara. La kender actúa con precisión, con la precisión que le otorga su duro adiestramiento, golpeando al hobgoblin primero en el puente de su nariz y clavando el duro bastón en su garganta cuando le echa, cuando echa la cabeza hacia atrás. El guardián se convulsiona violentamente y se inclina para tomar aliento. Willow salta como un gato, asestando un golpe definitivo en la base de su cráneo. La enorme criatura se desploma en silencio junto a su compañero muerto. ¡Bua! Está re violenta la Kender. Vamos a la 19. Ahí estamos. <risa> Claramente. Admirado por la actuación de la valerosa Kender, la felicita efusivamente. Justo entonces, la puerta del otro lado de la estancia se abre bruscamente. Dos enormes hombres dragón ataviados con una bonita armadura de escamas irrumpen en la sala. Tus ojos sin párpados se iluminan cuando ven los cuerpos de los Hope Goblins a tus pies. Si te quedan menos de 8 puntos de impacto, estás demasiado cansado para seguir luchando y debes rendirte. Si tienes más de 8 puntos de impacto, puedes saltar sobre los armazones de los guardianes y entrar en el salón del trono de berminat Pasa a la 199. De hecho, estamos... Olvida nosotros porque... Habíamos vuelto atrás. No estamos en 31, estamos en 34 ahora. Eh... Así que tenemos muchos más que 8. O sea, el juego no nos saca vida de a poquito. Nos mata o no nos mata. <ríe> Así que ese número parece medio extraño. Vamos a la 10... A la... 199. Claro, porque... Para perder vida tenés que fallar tiras de lucha. Eso es lo que pasa. <ríe> Vamos al... Um, del trono. Oh, ahí. Bien. Vamos a ver qué pasa. Ah no, esta es 19. 19 a Salto de 100. ¿Estamos? 199. Antes de que los draconianos tengan tiempo de reaccionar, salta sobre los cuerpos de los Hulk Goblins y entras al salón del trono seguido por Willow y Keegan, que cierran la pesada puerta por dentro. ¿Qué significa esto? ¿Quién eres tú que osas cometer semejante ultraje? Exclama alguien a tu espalda. Este es el señor de los dragones, eh. Yo... Esto es lo que hace el DM para para presentar a sus personajes. Primero lo haces hablar, después, después explicas quién es. ¿Qué número era? Me perdí. Por, por, por, por, por el estúpido, el 116. 14116. Míralo, míralo, el señor de los dragones. Mira si no es malo de un dibujito de los 90. Se junta con el destructor de tortugas ninja. Te vuelves y observas que inclinada sobre una larga mesa en la que hay extendido unos mapas, y hay una figura inclinada y ataviada con una cota de malla azul y oro. No puedes ver el rostro del señor de los dragones porque está oculto tras una visera metálica con una grotesca cara grabada. También en oro. De su yelmo sobresalen un par de cuernos pintados que producen la impresión de marcar un, a un dragón. Responded, os digo, Ember, ven, exclama Verminar, impacien, impacientándose. Acá se viene, eh. Justo detrás del malvado clérigo oyes el ruido que produce algo que debe ser muy grande al moverse dentro del muro. Antes de que puedas reaccionar, se abren unas dobles puertas revelando al tipo de criatura que solo has visto en tus pesadillas. Se trata de otro dragón rojo similar a lanzallamas, pero de aspecto mucho más amenazador. El enorme animal os observa sin pestañear, saca su gelatinosa lengua negra y la sostiene en el aire a unos pocos centímetros de vuestros rostros. Parece que en esta época los dragones eran medio serpentinos. Lanzas una mirada a Willow y a Keegan, comprobando... Están inmóviles como estatuas, con los ojos empañados y tristes. De pronto llaman a la puerta. —¡Señor Verminar! ¿Estás aquí? —pregunta uno de los guardianes privados del rey de los dragones. —Que no es sino uno de los draconianos que has visto en el vestíbulo. En el instante en que los hombres dragón distraen la atención de Verminar, sabes que si te atreves, puedes atacar. —¡Si decides atacar al señor Verminar! pasa a la 177. Pero si piensas que es demasiado poderoso y resuelves rendirte, pasa a la 147. Bueno, tenemos dos opciones muy claras acá. Estos son los momentos en los que. En los que. Puedes <ríe> presentar a los jugadores todos los peligros y los ignoran completamente. <ríe> <risa> para, para, porque acá sí hay alguien que está diciendo que hay que rendirse. Fran está tirando a rendirse. Nota está tirando que hay que pegarle al señor Berminar. <risa> Santuele creo que está apostando a pelear. <risa> Recordemos que hay un dragón en la sala, ¿eh? entonces es importante. No hay que rendirse. Bien, hay mucha gente apostando. <risa> ya quemamos la navecita. Vamos a ver a dónde nos lleva esto ahora, ¿no? Entonces estamos en la 116 a 177 setenta y siete atacar a terminar. Creo que, creo que hasta acá llegó nuestro querido Bern. <risas> 177. Cien Aprovechando que los dragonianos de la puerta distraen la atención de Berminard, arremetes contra el malvado clérigo empuñando a rayo de fuego, manteniendo al enemigo entre el, el enorme dragón rojo llamado Ember y tu posición. Berminard esquiva fácilmente tu acerada hoja y saca de su cinto una pesada masa. Observas al instante que se trata de un arma curiosa, tallada en reluciente madera negra y con franjas de plata atravesando su trepa. Las púas del extremo parecen labradas en cristal, y a pesar de su aparente fragilidad, resplandece con la luz sobrenatural en la mano del señor de los dragones. Tira dos dados y suma el resultado a tus puntos de habilidad en lucha. Si el total es de 13 o más, pasa la haciendo... Este, este es nuestro momento, ¿eh? Este es nuestro momento. Tenemos que sacar... Tenemos más 7, o sea que a partir de un 6 estamos bien. Uh. Vamos a ver qué sale. Clean. Uy, uh, casi, eh. sea. <ríe> uh. Sacamos un 14. ¿eh? <ríe> Sacamos un... <ríe> Estuvo cerca. Uh. Bien, vamos a la 163. sesenta Ahora debería anotar ese resultado, sí, porque los otros los anoté 177 a ciento sesenta Golpeamos. 163. Sabes que has atravesado varias veces con tu espada al señor de los dragones. Pero ante tu sorpresa sus heridas sanan casi instantáneamente. Está haciendo trampa. De pronto el malvado crédigo retrocede y te señala con el dedo. Atrápale, Ember. Ordena el gigantesco dragón. El terrible hocico del monstruo empieza a emitir un fino hilo de humo mientras alza la cabeza y vuelve a colocarse entre Verminar y tú. Lanzas una rápida mirada a Willow y a Keegan, pero están como paralizados con sus vidriosos ojos perdidos en el infinito. El señor de los dragones o su perverso animal han hechizado a tu hermano y a la Kender. Solo tú te interpones entre Verminar y sus planes de controlar el mundo. Ah, ¡Ansalon! <risa> Antes de enfrentarte al dragón, debes tirar dos dados para poder asestar un golpe salvador contra su hálito mortífero. Si obtienes 7 puntos o menos, pasa a la 190. Si obtienes 8 o más, debes luchar contra el dragón. Bien. O sea, esto que, creo que esta es la primera vez que nos hacen tirar dos veces en acá. Pero, debido a que tenemos más 7 en lucha, nuestro número mínimo es un 9. Así que lo primero que pasa. Si obtienes 8 puntos o más, debes luchar contra el dragón. Así que vino, nos, se, quiso, se nos quiso hacer el malo y nos plantamos. Dijimos, no, acá no. Vos sos un dragón, pero yo soy Berminar. No, yo soy Vern Valenshield y tengo mi espada rayo de fuego. Y te voy a hacer muy mal. <risa> Tira dos dados y suma el resultado que tengas en tu puntuación de lucha. Si es 12 o más, pasa a la 9. Si es inferior a 12, restate 10 puntos de impacto y pasa a la 190. Si crees que vas a perder, puedes rendirte. Si te queda algún punto de experiencia, estudia la posibilidad de usarlo ahora. Uh... Acá, como que nos está haciendo un guiño, me parece, el DM. Nos está diciendo: fíjate, no queda mucho más en la aventura. ¿Te vas a guardar esa inspiración? Algo así, siento que es lo que nos está diciendo. Con eso de gastar experiencia. Los gasto a todos. Si gasto 4 puntos. Pará. Tengo más 7. Y tengo que sacar un 12. Si gasto. 3. Quedo un 10. Y el, y el mínimo que sacamos es. 12. Así que ya tenemos éxito. Volvimos, se, se colgó unos segundos. Acá estamos. eh. Seguimos acá. ¿Están ahí? ¿Me escuchan bien? Bien. Creo que sí. Gastamos tres puntos de experiencia. Vámonos a anotarlo. Entonces... Como la noto, ¿no? Para que se vea bien aquí. Tengo menos tres Pelea. Menos tres pelea en la 163. Bien. Entonces tenemos un más 10. A nuestra tirada de... Eh, de pelear contra el dragón. Como tenemos un más 10, nuestro mínimo es un 12. ¿Qué es lo que nos piden. Si tenemos 2 o más, pasamos a la 9. Así que vamos derecho a la 9 y vamos a anotar. Paso acá. ¿Está como perdiéndose? ¿Hay cosas que se están perdiendo? Ya tengo que llamar a mi distribuidor, internet. 163 a 9. Ganamos al dragón. Ahora que lo pienso, después del dragón debería venir el jefe de los dragones, ¿no? Tal <ríe> vez gastar todos los puntos de experiencia no fue ni idea. 9. De un modo u otro has conseguido sobrevivir tres veces al asfixiante humo del dragón. Pero aún no has, no has logrado acercarte lo suficiente para intentar traspasarle con tu espada. Por fin la perversa criatura se detiene a inhalar profundamente, preparándose para un nuevo asalto con sus mortíferos vapores. Avanzas blandiendo rayo de fuego, dispuesto a aprovechar la pausa del dragón cuando lanzas el cuando alcanzas el escamoso cuello del monstruo. Oyes tras de ti un canto sobrenatural. ¡Masa mística! ¡Destruye al enemigo! 196. Le está diciendo como el ataque Pokémon a su lanza, me parece. A su masa. con dos puntos estarías bien. 7, 8, 9 10, 11 Ah, y entendí, debería haber gastado, sí, es verdad. Podría haber gastado uno más, no, uno menos. Bien. Vuelves la cabeza justo a tiempo para ver cómo Verminar te arroja un pequeño objeto. Es un hacha de guerra en miniatura idéntica al arma favorita de los enanos de las montañas. En medio del vuelo explota su hechizo y la diminuta hacha queda envuelta en una luz deslumbrante y espectral, transformándose en otra de igual forma, pero mucho mayor. Mientras surca el aire hacia ti, te agachas para eludirla. Pero la hacha mágica parece saber en qué dirección vas a esquivarla. Y te golpea la espalda recibiendo la más poderosa descarga que jamás te han asestado. Tira un dado por daños y suma a resultado dos puntos más. Réstate el total de tus puntos de impacto. Esta es la primera vez que me pegan derecho a la vida. No, para. Esta es la primera vez que me pegan derecho hacia la vida. Y... ¿no? Tenemos 30 ahora. Boom. Y Llegamos a la 17. Me gusta ese ataque, ese hechizo, ¿eh? Tipo, tiras un arma y de repente crece, está bueno. 17. 34. 27. 17. La primera sensación que tienes es de entumecimiento en la pierna atrapada entre tu cuerpo. ¿What? ¿Estábamos en la 101? Ciento, no, ¿Ciento ¿Cuánto? Ya vinimos a la 7. Creo que nos mató. De nuevo. Voy a leer la 7. Estoy seguro que era la 7, ¿no? Vamos a la 196. 196. Ah, pasó a la 17. Ah, no, me hizo 6 puntos de daño, porque es más 2. Ok. Estoy en 28. Ahí he leído cualquier cosa. Era la 17, sí, leí mal, leí mal. 17, 15, 16, 17. <risa> sí, ya vinimos acá. La primera sensación que tienes es de entumecimiento en la pierna atrapada en tu, entre tu cuerpo. Y una superficie áspera. Tratas de desviar tu peso para alinear, alinearla y descubres que estás esposado en las muñecas y en los tobillos sujeto a una corta cadena. ¡Loco! ¡No se puede estar acá! Esquivamos todos los golpes de dragón. Me, me tiró un poder retrucho que me pegó derecho. Y... ¿No le puede ganar? Tengo que anotarlo igual. 196 a 17 hicieron Hemos sido engañados Malísimo No no puedo creer Me siento Me siento estafado Muy estafado Nos despertamos una vez más en, en, en pesos Este libro lo escribió el DM Malo un mal día, sí. Igual no, pero yo quiero seguir. Porque está bien. Entramos a lo de Verminant. Le clavamos la espada un montón de veces. Esquivamos todos los golpes de dragones. Bueno. Ya sabemos que les ganamos. ¿eh? Nos hicieron trampa para ganar. Pero nos podemos agarrar con ellos. Entonces creo que lo que podemos hacer es... Volver... El tiempo atrás. Sí, nos hicieron trampa. Nos hicieron trampa... Eh. Son esas cosas, así. Pero podemos volver a la página 199, a la página, a la acá. Era esta de acá. 199, 116. 108, 21, 26. Bien. Acá pod podríamos, podríamos decir que... Consideramos que el señor de los dragones es demasiado poderoso para nosotros, claro, porque se trampa. Y eh, no le peleamos. Vamos a ver qué, qué, qué pasa acá. 216 Ahora lo vamos a agarrar. 147. Vamos no a pelear. Tal vez tiene algún objeto mágico que hay que conseguir. O nosotros tenemos que subir el nivel, anda a saber y una vez que lo tenemos, ya está. Somos nosotros, el señor de los dragones. 147, dijimos. no Detente, no vale la pena. Exclamas. No puedo ganar. Me rindo. Diciendo esto, dejas caer... A... Y vamos a la página 17 una vez más. <risa> dejas caer a rayo de fuego. Una sabia decisión, declara el señor de los dragones, con una silbante voz. ¿Crees adivinar una, una sonrisa burlona tras su visera? Guardias, llevaos a este necio. te vuelve justo a tiempo para ver detrás de ti a uno de los centinelas draconianos con el mango de su lanza descendiendo hacia tu cabeza. De repente la oscuridad se cierne sobre tu mente. Tira un dado de daño y resta el resultado a tus puntos de impacto y pasa a la 17. Otra vez mala, 17. No podemos escapar. Ah, vamos a notarlo. 147 a 17. Ahí. Fin... Esclavos Otra vez <risa> Todos los caminos conducen a ser esclavos Se me ocurre una Una cosa más Creo que es en la 19 ¿eh? Cuando podemos no entrar A la sala del trono Porque claramente no te deja el DM ahí No, acá no No está Sí, yo estoy seguro que tenemos que tener algo para ganarle. Y no sé qué es. Eh, 199. Ah, esto fue después de que la Kender... Ok, ¿cómo llegamos a la 19? 163. Acá están las opciones. Ah, no, no, esta no era. Todas estas ya las ganamos. Esto fue... 97 No, 94 creo que estamos. Creo que tenemos que volver a cuando intentamos burlar los guardias. Hasta ahí. Pero antes de eso había pasado algo, como que podíamos elegir no entrar a la sala del trono, que no me acuerdo dónde era todo ese texto súper largo. Acá está. Vamos a empezar por ahí. Vamos a evitar toda esta situación. Esto es... 94 a 131. Evitar guardias. Seguro termino ahora en la página 17. Ya eh? lo sé. Ya lo sé. 131. Tenemos que arriesgarnos y volver al sótano, ordenas presuroso. Los guardianes saben que estamos en la torre y no tardarán en subir. ¡Rápido! Busquen un lugar donde ocultarnos. La Kender asiente y se dirige a la escalera con su cobrizo cabello flotando en torno a su excitado rostro. Oyes en el pasillo las agitadas voces de los Hobgoblins y los draconianos y empujas a Kegan por el hombro para que se apresure a bajar el sótano. Cuando llegas al descansillo, ves a la Kender aguardando dos. Al pie de la escalera. Está delante de una estrecha puerta guardada por un pesado travesaño. Esta es la despensa, dice la Kender. Quizás podríamos escondernos aquí? No, replicas. Verían que hemos quitado el travesaño y entrarían sin pensarlo dos veces. ¿Dónde más podemos ir? Podría llevarlos por las mazmorras de las mujeres. Nunca os buscarán allí. Y yo puedo fingir que llevo toda la mañana encerrada. ¿Pero tomarán represalia contra las mujeres si nos encuentran? ¿Qué más hay? Solo la sala de la guardia y las habitaciones de los enanos del abismo, responde la Kender. Si crees que deberías ocultarte en los calabozos de las mujeres, pasa a la 46. Pero si prefieres pedir ayuda a los enanos del abismo, pasa a la 64. no confío en los enanos del abismo. Para nada. Y tampoco tenemos acá un 64. Ni un 46. Así que las dos opciones son nuevas. ¿Qué dicen? ¿Los calabozos de las mujeres o pedirle ayuda a los enanos del abismo? Los enanos del abismo eran los de la cocina además, no, si no me acuerdo. Bueno, parece que vamos a ir por los enanos. Entonces tenemos 131... A... Hay dos de los enanos y uno de los calabozos Vamos con los enanos a la una A las dos Y a las tres Enanos No son enanos buenos ¿eh? Yo, No sé si se olvidaron ustedes Pero son los que cocinaban y me pegaban 74. Si tratamos de ocultarnos en el calabozo de las mujeres, Verminar y sus secuaces las acusarán de habernos protegido, dice Salakender. He visto cómo torturan los hobgobins a las mujeres, y no resulta nada agradable. La sala de guardia queda descartada por razones obvias, así que no nos quedan más que los enanos del abismo. Quizás tengas razón, responde Willow, pero no confío en esas sucias criaturas. La muchacha os conduce lejos del descansillo mientras las fuertes voces de los sentinelas se oyen cada vez más próximas. Pronto habrán registrado el nivel superior y sabrán que habéis bajado del sótano. El pasillo se prolonga, se prolonga en línea recta hasta una puerta cerrada y gira brutalmente a la derecha. Esta es la sala de guardia y los calabozos de las mujeres están en el interior, dice Willow con un ronco susurro. Pásala 35. 35. Un poquito más. Uf. 3, 3, 4, Las habitaciones de los enanos del abismo están por ese lado. Girando a la derecha, Willow te guía por el pasillo. Pronto llegáis a un corredor con una sola puerta. Te inclinas para observar a través de la cerradura y aunque no logras ver nada, oyes risas y un crujir de muebles en el interior. ¿Qué es eso? Preguntas a Willow. ¿Sus amigos? Responde con fingida dulzura. Supongo que están desayunando tranquilamente. ¿Nos unimos a ellos? Aunque te desagrada, empuja la puerta. Cuidado, exclama Keegan, apartándote a un lato. ¡Oh, tensión! Tensión. Esto es un cliffhanger. Así terminamos una sesión. 109. 109, ¿no? Sí. 30 y... 109, sí. 109. ¡Uy, uh, mira todo lo que es este párrafo! Un melón maduro se estrella contra la pared en el lugar donde hacía un instante estaba tu cabeza. Salpicándoos con una rancia pulpa al otro lado de la estancia, ves varias sillas volcadas y docenas de sucios enanos del abismo apilados en un desordenado montón de puños y pies que se agitan en el aire. ¿Qué están haciendo? No te alarmes, dice Willow. No es nada, serio. Solo la batalla... Diría, por ser, solo la batalla di diaria por la comida Empiezas a arrancar con repugnancia el melón el adherido a tu ropa Cuando de pronto uno de los enanos del abismo viene corriendo hacia ti Al acercarse ves que su barba es canosa y mucho más larga que la cualquiera de los otros ¡Eh, tú, basta! grita señalándote con el dedo Si quieres ayunar, paga ¿Desayunar? Preguntas asombrado. El enano señala la piel de melón que sostienes en la mano e insiste mirándote con furia. Si comes, paga. Por nada del mundo me comería esta por... Empiezas, pero Willow te pellizca el costado. La miras lamentando no haberla escuchado cuando se mostró reticente en pedir ayuda a los enanos del abismo. La kender se encoge de hombros y sonríe. Como queriendo decir ya te lo advertí. Gracias. Gracias. Pero no tenemos hambre. Veréis, intentamos escapar del Señor de los Dragones y necesitamos un lugar donde ocultarnos. Los otros enanos del abismo interrumpen bruscamente su lucha por la comida y se apeñan a vuestro alrededor, decidiendo que sois más divertidos. Os tocan y ahijonean con sus sucias manos arrancando risas de kigan. ¿No coméis? Pregunta sorprendido el enano que se ha dirigido hacia ti. Al ver que meneas la cabeza, estira, estira el brazo y agarra la piel de melón. Entonces no echéis a perder buenos alimentos. Lo siento, responde, tra responde tratando de controlar su, uf, perdón, su frustración. Mientras habláis, no cesáis de oír el ruido que hacen vuestros perseguidores. ¿Tenéis un lugar donde, tenéis un lugar donde ocultarnos? Tendréis que pagar, dice el enano, lanzando una mirada a los otros que asienten entusiasmados. No dispongo de... Din... Empiezas, pero Willow te pellizca de nuevo. Te vuelves y ves a la Kender vaciando sus diversos bolsillos y bolsas y esparciendo sobre el suelo todo tipo de objetos, a cual más curioso. Cuerdas, cintas, un caballo de barro roto, tres dientes de leche, un anillo de latón. ¡Caramba! exclama el enano con ojos muy abiertos, mientras los otros gatean por la estancia recogiendo la colección de objetos inútiles. ¡Eres muy rica! ¡Eres una reina o algo así! Le preguntan a Willow. ¡No! responde ella sonriendo. ¡Solo una kender! ¿Y ahora vas a escondernos? ¡Pues claro! ¡Sígueme! El enano te coge de la mano y te arrastra por la sala llena de comida hasta un montón de sucias mantas. Estírate encima de las mantas, te ordena. Es un buen escondite. Bueno. ¿No crees que sería mejor que me estire debajo? <ríe> Suena bien. El enano te mira con respeto y responde. ¡Qué listo eres! Se vuelve hacia los otros enanos y repite. Esconderse debajo de las mantas. Mientras los otros ascienden entusiasmados. Au entusiasmados. Au ¿Qué es esto? Impresiona Auténticamente impresionados por tu ingenio. Ahí va. Meniando la cabeza con un suspiro, Kegan, Willow y tú os introducís debajo de las malolientas mantas. Justo a tiempo, al cabo de un segundo, alguien golpea la puerta, con nudillos. Y esta se abre bruscamente, chocando contra la pared. Buscamos a unos prisioneros que se han escapado. Un guerrero humano, una Kender y un niño. ¿Les habéis visto? Pregunta una voz ronca que reconoces como Hulk Goblin. ¿Prisioneros escapados? oye decir el enano del abismo queriendo aparentar inocencia. No los hemos visto, añade. Coreando por los otros enanos. Muy bien, de acuerdo. Gruñe el Hawk Goblin. Oyes pisadas de botas alejándose en la estancia. Y empiezas a respirar, pero de pronto te da un vuelco de corazón. Sobre todo... No hemos visto a prisioneros escapados debajo de las mantas. Añade el enano con tono solemne. Nos traicionaron los enanos. Pero yo les había dicho, ¿eh? yo les había dicho. 109. Fin. Traicionado por los enanos. Bueno. Nos los enanos. Esto es. Es eh, una sensación fea. ¿Qué pasó acá? ¿Qué no? Ahí está, eso tengo que hacer. Sí, son unos amigos. Nos dijeron que sí, les dimos todo nuestro dinero, que era basura. Nos dieron un mal escondite, y lo mejoramos. Y dijeron que nos tiraron adelante. No sé si son malos o son muy estúpidos. Esa siempre es una pregunta que tal vez voy a tener. Eh, tal vez son simplemente muy estúpidos estos venanos de la vida. Pero voy a aprovechar y creo que es buen momento para terminar el stream acá. Eh, Gracias a todos por pasar Estuvo muy divertido Esto va a seguir Yo quiero saber Cómo sabe el ritmo de Pax Tarkas Y eventualmente Vamos a hacer otro libro Porque ya fue um, Así que Quiero agradecerles A todos por pasar Recuerden que el podcast Lo vamos a hacer El sábado Entre las 4 y 5 de la tarde Con María De, Ro de Roland Livitnum Y Smoke De Morras y Dragones Y Dungeon Gangsters um, Va a estar buenísimo Mañana tenemos a Nurem El viernes está el diferido De Jardín de los Presentes Espero que les haya gustado esta, esta aventura en la que no, todo salió mal todo el tiempo. Y eh, nada, los voy a dejar con el outro y vamos a ver a quién le podemos hacer raid. Así ustedes pueden seguir viendo gente jugando raid. Chao. Chao, chao.